Hola a todos, quiero hablarles acerca de la ley de pies secos y pies mojados que el Presidente Obama acaba de eliminar, ¿Qué significa eso para nuestros amigos cubanos? Esto quiere decir que ya aquellos inmigrantes cubanos que llegan de manera ilegal no van a ser procesados legalmente, sino que van a ser puestos en proceso de deportación sujeto a ayuda humanitaria, ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que a pesar de que puedan ser deportados inmediatamente a Cuba, sí pueden pedir asilo político. Y permanecer en los Estados Unidos si así califican. Algo más que el presidente Obama eliminó es la ley de doctores profesionales cubanos que antes podían ir a un tercer país fuera de Cuba, trabajar como doctores y luego entrar a los Estados Unidos bajo este programa y entrar de manera legal. Ya esto fue eliminado por el presidente Obama. ¿Qué no ha cambiado? La ley de ajuste cubano sigue igual. Si un cubano entra de manera legal puede todavía ajustarse a la ley de ajuste cubano y recibir su residencia permanente. Algo que tampoco ha cambiado es el programa de reunificación familiar y, aún mucho más importante, si un cubano entró a los Estados Unidos de manera ilegal antes del 12 de enero de 2017, no tiene nada de qué preocuparse ya que la ley de pies secos y pies mojados todavía estaba activa en ese momento. Si usted está en proceso de deportación o cree que puede estarlo, contacte a un abogado de inmigración inmediatamente para analizar su caso. Como siempre, me pueden contactar a mi oficina al 786-408-3077. Gracias.